Luego del impasse que generó en que obreros del departamento de Ornato no laboraran en la mañana del jueves de la semana pasada, a raíz de una información en que supuestamente regidores se oponían a la aprobación de un préstamo con el cual se pretende pagar el sueldo 13 a los empleados del Cabildo. Hoy el alcalde Alex Díaz dijo el proceso se está desarrollando favorablemente. Se aprobó la, la comunicación que tenemos que enviar eh, pues, a Hacienda. ...porque eh, ni siquiera es una aprobación de un préstamo... ...es lo que se ha estilado pues, por los dos años que tenemos aquí... ...que con una simple carta le, le comunicamos a la sala... ...que vamos a pedir un préstamo... ...los otros dos años la, lo solicitamos... Sin, ...sin entregar ningún tipo de documentación... ¿Por qué? ...porque simplemente que nos permitan conectarnos con ellos... ...para ver cuáles son las exigencias, ¿verdad? y eso lo hicimos los otros dos años que, que yo he tenido acá y, y no ha pasado nada no hemos tomado el préstamo porque el, el dinero nos ha alcanzado pero ahora ahora tenemos son 9 millones y tenemos 4 millones guardados porque la prestación laboral le pagamos 8 millones y, y por eso no podemos nosotros ahora completar la, el pago de, la, de, de los recursos que en el año hemos recibido y además de que lo proyectado en el presupuesto no se cumplió y fue algunos cobros que no se dieron porque aquí hay que sistematizar aquí hay que hacer, montar un software verdad, para que el, el inspector no ande cobrando con una facturita que le haga mano y sin uno saber si viene el 100% aquí entonces ya nosotros estamos 100 años atrás con eso dije, cobrando por papelito. Y necesitamos priorizar y sistematizar. Necesitamos un poste de esto. Otra de las exigencias de los empleados es que se les realice su fiesta navideña como era costumbre y que hace dos años no se lleva a cabo. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que Dios nos permita hacer eso. Creo que se lo merece. Ahora bien, se hace fiesta cuando hay bonanza. Y es un tipo clave. Yo no cojo prestado, ni cojo crédito para hacer quieto en mi casa y no la voy a coger aquí para yo dejarle al próximo alcalde deudas. No quiero dejarle deudas al, al próximo alcalde. Tenemos que ser un precedente. Yo no puedo cogerle. Me dejaron 75 millones de deuda aquí y no hemos podido pagarlo. Cordero, NTN, su noticiero regional.